Yo sé que si tú llegaste a este video es porque eres una persona muy creativa Eres una persona que dibuja Y que en este momento un poquito vertiginoso de la vida No tienes tan claro qué cosa estudiar, lamentablemente O sea, no sé, yo a los 15, 16 años con suerte sabía eh, cuál era mi nacefroder favorito No os preocupéis Yo sé que dentro de tus opciones está diseño, ahí Ahí diciéndote hola hola pero no tienes mucha idea de qué se trata la carrera de qué si tiene campo laboral no te preocupes porque para eso estoy acá así que si te interesa saber más del tema quédate aquí y ve el siguiente vídeo Hola y hola. mi nombre es Danitza para quienes no me conozcan soy arroba nerdanitza en todas mis redes sociales y en este canal eh, Prácticamente a lo que me dedico día a día es a ser diseñadora Soy diseñadora UX UI Pero en mi real identidad tengo alma de ilustradora Me gusta el arte y todo tipo de arte Soy como una ilustradora en proceso de formación honestamente Porque a mis 28 años Ya me decidí a estudiarlo profesionalmente Es como quiero ilustrar Y por eso mismo está este canal ya que voy a mostrar mi faceta mi real faceta, es como si fuera, no sé, la montaña. Pero, no me quiero olvidar de mi background Sobre todo pensando en ustedes, que yo sé que tienen muchas dudas con respecto a qué carrera estudiar en precisamente este mismo momento En primero te voy a explicar más que nada de qué se trata el diseño, como la definición de la array y cosas así como Ok, a qué nos dedicamos prácticamente el, el segundo punto que quiero tomar también es como la carrera Es como la vida universitaria, las cosas más importantes, las cosas en las cuales te vas a tener que fijar, las cosas que no Y el punto número 3 que creo que es el más interesante y la razón por la cual muchas personas como que a veces descartan estudiar diseño Es precisamente la empleabilidad o el money money Cuando estudiaba diseño durante mis últimos años de carrera fui ayudante de primer año eh, Específicamente en uno de los ramos más importantes que es taller, spoiler Y ahí tuve el honor de conocer distintos perfiles que se repetían durante los años Como por ejemplo el chiquillo Taku que lo único que quería era dibujar manga y hacer todos los proyectos como dibujando con ese estilo o también estaba la eh, chica que era como la típica hashtag morra de los limones <ríe> o la persona que hacía crafting o que hacía journaling bullet journal etc pero lo que estos dos perfiles que más sorprendían tenían en común es que ninguna en realidad tenía real idea de eh, por qué estaba ahí? This is all I got. Lamentablemente, eh, yo no tengo la respuesta a eso, <risa> pero si tengo una definición hecha by me. La definición del diseño, según yo, una persona que recién están conociendo en este video, es que el diseño es la disciplina creativa que busca elaborar soluciones a ciertas problemáticas de la manera más eficaz posible. Estas maneras involucran aspectos tales como la estética, lo funcional, el arte, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si te especializas en el diseño gráfico o decides estudiar diseño gráfico, significa de que al final de tu carrera vas a tener un pool de habilidades que a ti te van a permitir solucionar problemas que tengan que ver, con, por ejemplo, con la comunicación. Un disclaimer con respecto, por ejemplo, a la carrera de diseño de moda en particular. Eh, no tengo mucho conocimiento al respecto así que en ese sentido les voy a recomendar el podcast víctimas de la moda de la cata y la pame así que eh, les voy a dejar el link abajo si es que lo quieren escuchar porque ellos hablan precisamente de lo que significa estudiar diseño de moda en chile así que si a ustedes les interesa todo el ámbito que tenga que ver con la moda ese es su lugar retomando entonces ¿Cómo entonces yo obtengo ese pool de habilidades que a mí me van a permitir solucionarle los problemas a medio mundo eh, bajo la temática que a mí me interese, ya sea el tipo de diseño que escoja? Precisamente estudiando la carrera. Y aquí nos vamos al punto número dos. Los primeros dos o tres años de tu carrera son por lejos los más importantes y los que realmente te van a enseñar a deconstruirte y a pensar como diseñador. que más vas a tener que hacer durante la carrera es hacer croquis. El croquis no es ilustración. Acá quiero ser sumamente tajante con respecto. Al respecto, perdón. El croquis es como la representación más básica de la forma que estás viendo. Es como, Uf. mientras que una ilustración es como más parecido a. Y finalmente, independientemente de la universidad en donde estudies vas a tener una asignatura con la cual vas a tener una relación un poco violenta. Esta asignatura se llama nada más, y nada, menos, nada más y nada menos que... Taller Taller puede ser tu mejor asignatura o la peor Todo depende del punto de vista, todo depende de los profesores que te toque cada cosa, cada peso que te sobre en el bolsillo, porque te dieron la vega con Evo, porque te dieron la gratuidad, el taller lo va a succionar como si te succionara el alma. A pesar de que taller acabe con tu vida financiera y tu, o tu horas de sueño o horas de descanso, inclusive tu tiempo libre, porque olvídate de tener tiempo libre, todo esto por culpa de taller prácticamente, lo más importante en sí es que en el ámbito universitario es como la asignatura que te permite a ti hacer cosas de diseñador en sí. Hasta que llegamos al temido momento de la tesis o proyecto de título, ¿Qué a pesar de ser muy temido, como que la palabra tesis está como sumamente como estigmatizada un poco. En el ámbito de disciplinas donde nosotros tenemos que hacer cosas es sumamente entretenido. Es como, es como la parte final de una maratón en donde, no sé, vais corriendo como con, la, como con la fuerza del amor nomás. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. Eh, pero este momento es sumamente entretenido, precisamente porque eh, quizás es el único momento que nosotros tenemos como diseñadores de hacer exactamente lo que a nosotros se nos antoje. Y es precisamente porque ya adquiriste y ya aprendiste otras herramientas de diseño y si la quieres representar con algo que te gusta, el proyecto de título es la ocasión en donde nosotros como diseñadores precisamente podemos hacer lo que realmente se nos dé la gana. proyecto de título tiene como principal objetivo que tú demuestres que aprendiste algo en toda la carrera y que todo este pool de habilidades que tenías que aprender precisamente ya ya las aprendiste y acá es cuando voy al punto 3 y al último de este video el cual tiene que ver con el empleo y el mundo laboral o lo que a ustedes le interesa el dinero hoy en día muy pocas carreras, honestamente, te aseguran una empleabilidad como de un 100%. O sea, de hecho, eh, diseño no es la excepción. Diseño no te asegura empleabilidad en sí. Pero, si hoy en día me preguntan, para mí es un muy buen momento para estudiar diseño. Sí, es un muy buen momento para estudiar diseño Digamos que me identifico como una diseñadora de la transición Por ejemplo, cuando yo me titulé de diseño No existía la disciplina o quizá como que no se veía mucho en Chile la disciplina del diseño UX-UI. Hoy en día, si tú te pones a buscar en páginas de empleo como LinkedIn o como Get On Board, puedes ver precisamente todas las ofertas que hay para diseñadores. No tan solamente para diseñadores UX-UI, sino que también para diseñadores gráficos, para animadores digitales, para diseñadores visuales, directores de arte, etcétera, etcétera. ¡Get your fucking ass up and work! Esas páginas de empleo sirven bastante para saber el nivel de empleabilidad que, empl el nivel de empleabilidad que tiene una carrera ¿Y cuánto pagan? O sea, ¿por qué vamos a pagar skins para el LOL o el Dota? Get your fucking ass up and work. Yo actualmente me dedico a lo que es el diseño UX UI. Así que si quisieran saber más de la carrera o cómo llegué a tener empleo estable, cómo transicioné de ser diseñadora gráfica a ser diseñadora web o UX UI, me pueden escribir en los comentarios. Y yo les hago un video con todo mi corazón explicándoles cómo fue precisamente esa transición y cómo hacer que ustedes también lo hagan. la tolerancia a la frustración. Yo sé que es sumamente complicado, por ejemplo, quedarse toda la noche haciendo un trabajo para que al otro día un profesor llegue y te lo haga tiras, eh, te lo haga trizas y prácticamente como que cuestionarte toda tu carrera o porque simplemente, no sé, en, en el liceo en el colegio te sacabas puras buenas notas y la primera nota que obtienes en la escuela de diseño es un 3-5. No es que no me haya pasado. Yo quiero ir. No, no, no, no, no, no. Eso es parte de lo que se tiene que aprender. Y la universidad es precisamente el momento en donde tú debes aprender ese tipo de cosas. You should. Porque en el trabajo las cosas son un poquito peores. Este era como el segundo, el segundo consejo Pero más que nada lo voy a dejar como el 1.5 Porque ese tipo de cosas como de desprendernos de, de las críticas y pensar que las cosas no son personal Nos ayudan mucho a cuidar nuestra salud mental Tómate un break cada vez que sea necesario Si es que la universidad lo permite Nosotros sabemos mucho de que el ritmo universitario es muy frenético O sea, siempre privilegia tu salud mental en pos de la universidad eh, ¿Por qué soy sumamente clara con esto? Porque es algo que yo no hice en mi universidad y que posteriormente ese tipo de cosas me causaron estragos eh, muchos años después de haber egresado eh, inclusive. O sea, hoy en día como que tengo un deadline y me empieza a dar ansiedad y eso es sola y únicamente por el ritmo universitario que tuve porque yo no me permití fracasar o yo no me permití, no permití equivocarme. Oh, no, no se preocupen, ustedes tienen tiempo precisamente para poder equivocarse, es la universidad el momento en donde se pueden hacer ese tipo de cosas, así que tranquilidad, su salud mental siempre siempre será primero y siempre será lo más importante. Este es probablemente el consejo más importante que les voy a dar, aparte del de la salud mental que dije anteriormente, es que tienes que ver e investigar mucho. La creatividad es una habilidad que se alimenta según las cosas que nosotros vemos y observamos. You're so creative, where do you get your inspiration? Um, God and the gaze. Mientras tú más veas, mientras tú más conozcas, mientras tú eh, más te alimentes de diseño, eh, más fácil te van a salir las cosas. Me gusta el arte de todo tipo de arte. Y hasta aquí llegó este video, así que si te sirvió, dale like, comenta, suscríbete. Eh, voy a subir muchos más videos relacionados con arte, ilustración y diseño, así que si quisieras saber alguna temática de lo que te interesa prácticamente, eh, puedes escribirme en los comentarios. Les mando un abrazo a todos, no olviden suscribirse, darle like y comentar, y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!